Estamos sin estrés. Cápsula legal sin estrés. Así es, estamos de regreso acá en Sin Estrés y por supuesto eh, tenemos cápsula legal en la tarde de hoy bueno pues con eh, nuestro abogado eh, el doctor Juan Carlos Roncadena, abogado binacional venezolano ecuatoriano, abogado de libre ejercicio en diversas áreas del derecho civil, notarial, procesal mercantil, con especial énfasis en derecho sucesoral es CEO, fundador de la Sociedad Civil de Estudios e Investigaciones Jurídicas y Académicas o CIEHAC, youtuber jurídico, abogado digital con presencia en varias redes sociales, conferencista y docente. Muy buenas tardes, Juan Carlos. Buenas tardes, Verónica, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Y además que tenemos un, un seriado ya yeah. que, bueno, pues hoy toca uno de los puntos de ese seriado. Hablando de la Patria Potestad. Claro. En la, en la anterior entrega, pues estuvimos con eh, los permisos de viaje. Y en la tarde de hoy. ¡Uy! <coughs> mi voz está buenísima. <risa> En la tarde de hoy pues vamos a hablar de lo que antes conocíamos como régimen de visitas cuando ya por supuesto la pareja está divorciada y se comparte esa custodia y me comentabas que este nombre cambió a convivencia familiar. Eso es correcto Verónica, justamente con ocasión de la reforma que existió y que en este caso produjo lo que hoy en día es la LOGNA ley orgánica de protección de niños, niñas y adolescentes varios de los nombres de las instituciones familiares o figuras que en este caso regula lo que es los derechos y obligaciones que tienen los padres hacia los niños y adolescentes uh -huh. entre ellas lo que se conocía comúnmente y de forma clásica régimen de visitas, ahora cambia a convivencia familiar de hecho eh, yo creo que somos uno de los pocos países por no, ser, por no decir el único que acuñó este término para esta figura Exacto, en los otros países sigue, sigue llamándose régimen de visitas. Tal cual, régimen de visitas, visitas es decir, las palabras Claro, visitas. porque es que convivencia familiar, eh, bueno obviamente no voy aquí a meterme con, con quien acuñó el, el nombre, pero si le buscas la raíz de la cuestión tiene que ver con que todos vivan juntos ¿no? Eso es lo que más en cierta forma es lo que uno puede interpretar Exacto. cuando uno escucha la palabra Convivencia, así. Exactamente, es. convivencia pero convivencia familiar acá en Venezuela se establece justamente lo que es el régimen de visitas, Perfecto. que en este caso está establecido debido a que uno de los dos padres quien no tenga la tenencia o la custodia de esta de este niño o este adolescente puede en este caso gozar de ese derecho de visitas, ese derecho de poder compartir con ese hijo, sea un niño o sea un adolescente, y además de ello, si lo vemos del punto de vista pacífico, por llamarlo de alguna manera, pudiesen establecerlo los padres de forma común claro. y además consuetudinaria, es decir, de qué forma nos vamos a llevar con respecto cuánto tiempo va a pasar el padre o la madre con el niño. En este caso el padre, que repito, no conviva con el niño dentro del mismo domicilio que se encuentra este, sino que da la situación de poder llevar a un acuerdo. Eso es el deber. ser Si estamos hablando Eso del punto de vista, comentar, lo ideal. Lo ideal si ambos estamos de acuerdo que hay, exista, digamos ese espíritu que yo quiero estar conmigo y quiero compartir con él. Y cómo no, claro que sí es tuyo y tienes derecho a compartir con él. Y que lo ideal sería exacto que quienes establezcan esa esa dinámica sean los mismos padres, Correcto. E incluso. Compartiendo con los hijos, pero... Ahí vamos exactamente exacto. con la realidad la cruda. La realidad nos dice que muchas veces incluso los hijos son objetos de manipulación dentro del divorcio. Lamentablemente. Lament terriblemente. Y eh, pues a veces también está el hecho de que no, tú no pasas la pensión, no los ves. O aunque pases la pensión, esto no es suficiente, tampoco lo va a ver. O sea, busco manipular eh, de alguna manera que no lo veas. Eso por el lado a lo mejor de la mujer. El hombre dice, bueno, pero si tú te buscas otra pareja... ...tampoco, entonces le pasó a los hijos... ...o sea, eh, es, es todo un tema que tiene que ver mucho con la, la emocionalidad... La ...lamentablemente persona. son uno de los tantos puntos que a pesar de estar regulados en la ley... ...que Ajá. por cierto la tengo aquí en la mano... ...tiene una carga emocional y subjetiva de tal manera... ...incluyendo obviamente, si hablamos de mi área natural que son las herencias... Esta área de niñez y adolescencia tiene una carga subjetiva. ¿Qué hay que decirlo? Algunos abogados le huyen a esta materia de, de niñez y adolescencia. Es muy fuerte. Justamente por la carga subjetiva que existe claro. a nivel emocional. Entonces, tú mencionaste un punto muy interesante al cual hay que aclararlo. El hecho, por ejemplo, si existe una circunstancia de pensión de alimentos o obligación de manutención, como se le llama también dentro de nuestra normativa, si hay una circunstancia en la cual ese padre o esa madre adeuda cuotas por obligación de manutención, esto no es causal para que se pueda suspender este régimen de convivencia familiar. Importante, importante. O sea, es, que más bien esto sería, como lo comenté, una manipulación de uno de los padres. Exacto. Pero la ley no, no, le, no le quita ese no, derecho. No establece, de hecho no, no está previsto, Perfecto. pero otras legislaciones, digamos, a nivel internacional, establecen de forma expresa que el hecho de poder deber eh, cuotas de pensión de alimentos, como le llaman en otros países, uh -huh. no da pie justamente para que el padre o la madre que no tenga la custodia de ese niño o de ese adolescente no lo, no lo pueda ver claro, es claro. Decir, ya por ese lado hay que dejar sentado esta circunstancia porque a pesar de que la LOCNE expresamente no lo mencione, su raíz como tal, viene de la Convención Interamericana de Derechos de Niños y Niñas y Adolescentes que es, si se quiere, la ley marco a nivel de esta región para muchas legislaciones latinoamericanas, y que obviamente de ellas viene justamente el espíritu así es, de cada así es. una de estas. Entonces, bueno, estamos viendo que, obviamente, y la creación de la LOPNA está dada a darle todo el apoyo y la mayor importancia a los niños, niñas y adolescentes, uh -huh. que muchas veces en estos en estas situaciones de divorcio, quedan incluso hasta relegados. Exactamente. ¿En qué momento, digamos, pudiésemos ya ahora sí hablar formalmente de cuándo se fija? Ajá. Porque esto tiene que ser por medio de un procedimiento. Como te dije, el universo ideal o el escenario ideal sería que ambos padres se pongan de acuerdo. Pero si no existe cosa que muchas veces pasa, entonces tendríamos que ir a un procedimiento judicial en el cual pudiésemos solicitar de mutuo acuerdo, si fuera el caso, para que quede fijado judicialmente, pero si en dado caso hay un conflicto y hay una situación en la cual los dos padres no tienen contacto y no se ponen de acuerdo, y existe justamente ese escenario que tú describiste uh -huh. entonces ya el padre o la madre que no tenga la, digamos, la custodia y que desea justamente tener acceso y poder compartir con su hijo, pues debe acudir al Tribunal de Protección de Niños Niñas y Adolescentes. Decir, ¿Puede él, acudir aunque la otra parte no esté de acuerdo? No importa, Excelente. no importa es porque estamos hablando de un derecho no solamente incluso para el padre que que no tenga el contacto con ese niño, sino para el niño en sí, el niño o el adolescente en sí, porque lógicamente quiere compartir con sus, sus dos padres. A pesar claro. de que ya no estén en un espacio común, lo más sano, lo más recomendable es que él pueda compartir con los dos de forma balanceada y que en cierta manera que esto va a ayudar digamos a su desarrollo emocional a futuro. Claro, necesita a ambos padres, aunque a veces este alguna de las partes crea que no. Exactamente, eso puede pasar. Es posible que tal vez no esté cumpliendo con su obligación de manutención, pero sí, en este caso, puede tener la, la situación de poder compartir con ese padre, partiendo, repito, del escenario ideal, que ese otro padre que no tiene la custodia, quiere compartir con ese niño, quiere estar con él. Tengo dos preguntas para luego el corte. A ver. La primera es, si pasa lo contrario, uno de los padres ni siquiera se quiere ni siquiera quiere ver a los hijos, ¿Hay forma de obligarlo a que los vea? Esa es una, no me la conteste es todavía. Y la segunda, precisamente, ¿qué, se, ¿qué hace el juez? ¿Cómo él establece ese régimen de visitas? ¿Qué mm, elementos necesita para poder mm, fijar postura? Ya. Entonces, esas dos cosas, al regreso. ¿Cómo no? Ya venimos. Volvemos a nuestra hora de relax. Una hora sin estrés. Así es, estamos de regreso acá en Cinestricas en la Cápsula Legal Con Juan Carlos Ron, abogado binacional eh, Y bueno, pues, hablando de este tema Que yo me imagino que tiene dolientes claro, Porque bueno, cuando sucede un divorcio Y hay hijos de por medio, pues la cosa no es tan fácil Bien lo comentaste en la primera parte Que muchos abogados le huyen a estos uh, juicios con, con menores uh -huh. Porque bueno, todo lo que, lo que implica Pero bueno, antes de irnos, te preguntaba eh, si sí, eh, pasa lo contrario porque, claro, quien se siente que no le dejan ver a sus hijos va a buscar ayuda legal. Claro. Pero también puede estar la parte de que eh, una de las partes se desaparece. ¿Hay forma de obligarlo a que vea a sus hijos? Sí, hay forma en cierta manera y está establecido en la ley. Como tal, el artículo 387 de la LOGNA uh -huh. establece una libertad de quién puede ser el interesado de pedir la fijación judicial de esta obligación de manutención. 387 de sí, la LOGNA. Y, te, y, te, y lo cito, fíjense. Sí. El régimen de convivencia familiar debe ser convenido de modo acuerdo entre el padre y la madre, fíjense lo que te mencioné el escenario ideal ideal correcto oyendo al hijo o a la hija de no lograrse dicho acuerdo cualquiera de ellos, es decir, papá o mamá es decir, padre que pide ver a sus hijos o la madre que lo tenga en custodia es decir, se puede interpretar la norma de esa manera o el hijo o hija adolescente es decir, que no que solamente. ellos también tienen el derecho de solicitar ese régimen exactamente, de Ajá, bueno. y tomando en cuenta que son adolescentes, ¿adolescencia de cuándo? 13 años en adelante, hasta la que cumple la mayoría de edad bien podrán solicitar al juez que fije el régimen de convivencia familiar quién decidirá atendiendo el interés superior de los hijos y la decisión podrá ser revisada a solicitud de la parte cada vez que el bienestar del niño lo justifique, es decir es un régimen que va a ser fijado por el juez en la atención la, a la petición de, de cualquier de, de la madre y hasta de, incluso del hijo. Mira qué importante. Y además de ello, este tipo de figura es objeto de revisión. Incluso la, la figura de la obligación de manutención o pensión de alimentos también es objeto de revisión, que eso lo veremos en su Exacto, momento. Exacto, no es algo estático. Exactamente. Puede cambiar. Puede cambiar dependiendo de la situación o el escenario en donde se encuentre cada padre, el lugar donde se encuentre, si cambió el lugar de residencia. Claro. O la circunstancia en la cual se encuentra, por ejemplo, de poder atenderlo en cierta época del año. Ahora, Así, si está fuera del país, por ejemplo. Ya estaríamos hablando entonces de un régimen de convivencia, de convivencia familiar internacional. Existe ¿Ah, ello existe? también. Sí, en dado caso, si fuera la situación, ahí estaría involucrado el tema anterior, el permiso de viaje. Claro, claro. Pero puede entonces hacerse un régimen de convivencia, aunque el padre o la madre estén fuera del país. Sí. Ahí Mira está. qué importante. Exactamente. Y entonces, con respecto a eso, ¿cómo se fija ese régimen? Ok. Cuando ya estamos dentro del procedimiento para fijarlo judicialmente, uh -huh. el juez... Generalmente, dentro de la regularidad y la formalidad que establece, por lo menos siempre menciona que puede, dentro de, la, dentro de las vacaciones escolares, establecer qué tiempo puede permanecer con el padre que no tenga la custodia y en el cual puede permanecer uno o dos meses en dado caso si estamos hablando de festividades de Navidad y Año Nuevo puede alternarlos diciendo mira Navidad pasa con la madre Año Nuevo pasa con el padre y al año siguiente se, se invierte este orden en el caso del, del día de la madre obviamente está con la madre el día del padre con el padre sí, obviamente qué es lo que busca aquí la clave cuál es la alternancia en la cual puede fijar el tiempo pero pueden los padres como un acuerdo alternar estos tiempos Y que de alguna manera suena equilibrado, es. que ninguno de los dos tiene un como un peso mayor sobre la crianza. Dado caso incluso también, y obviamente en la en la parte digamos más común es que por ejemplo el hijo pueda estar con el padre un fin de semana uh -huh. y puede ser incluso alternado un fin de semana sí, un fin de semana no puede ser Sí, bueno, tranquilo, estamos en vivo Un fin de semana sí, un fin de semana no En dado caso, o según sea la situación que se encuentra El padre o la madre que no tenga esa custodia Puede indicar, mira, este fin de semana no puedo Me tocaba, pero no puedo. puedo Vamos a cambiarlo de esta manera Lo importante aquí, repito, la alternancia La organización y la comunicación entre los padres Para poder llevar a cabo y ejecutar muy bien todo esto Bueno, yo creo que ahí tenemos mmm, bastante material. Claro. ¿Qué otra cosa nos puedes decir de la convivencia? Bueno, hay que... que yo toso. No te preocupes. Hablando también, hay que, hay que comentar también lo que es el incumplimiento. Incumplimiento de lado y lado sobre esta figura que es el régimen de convivencia familiar. Hay que, por ejemplo, tomar en cuenta el incumplimiento por parte del padre o la madre que lo tenga en custodia. Que venga haciendo esa perturbación, en este caso, del régimen. Pobrecito, hablando, vale. no profesor, te preocupes. De ahogar todo. No, se ahogó porque pensó alguna cosa y le dijo, no, eh, le tocó. No te preocupes. Entonces, ¿qué pasa por lo menos con respecto al incumplimiento por parte de esa, de ese padre o de esa madre que tenga la custodia de ese niño y perturbe el desenvolvimiento o la ejecución de ese régimen? La situación está entonces en que si no me permites ver, que esa es obviamente la palabra, si no uh -huh. me permites ver al niño, entonces, la LONE tiene previsto, según su artículo 389-A, dice, al padre, la madre o quien ejerce la custodia, de manera reiterada e injustificada, es decir, que no es, es decir, impidas, pero no haya un motivo real de por qué, incumpla con este régimen, obstaculizando el disfrute efectivo del derecho del niño a mantener relacion, eh, niño o adolescente a mantener relaciones y contacto directo con su padre o madre, este podrá ser privado de la custodia. Ajá, mira. Mira la consecuencia que es esto correcto. tiene. Es decir, ojo, es la custodia. No hablamos de la patria potestad, ni hablamos de la obligación de crianza, que esto está regulado. Hasta, digamos, claro, y día. en ese caso, habría que eh, esa visita tendría que ser supervisada, me imagino. Mm, si ocurre toda esta situación, puede, en este caso, el padre que está siendo afectado mm. en poder tener acceso al contacto con ese niño adolescente, correcto. poder revisar esta situación e incluso demandar por una medida de protección de custodia temporal. En dado caso, por eso incluso menciona se podrá ser privado de la custodia. Obviamente no habla de una privación de forma permanente, va a ser una privación de carácter personal eh, provisional como una medida de protección. Excelente, excelente. Entonces esto obviamente tenemos en cuenta. Lógicamente está la del otro lado, es Ajá. decir, la perturbación de este régimen por parte de quien va a visitar o va a tener el contacto con ese niño y que no conviva con él cuando ocurre la circunstancia lo que llamamos el secuestro, es Ajá. decir, que por ejemplo yo voy a ver, a buscar al, al niño a las 8 de la mañana del domingo y tengo que devolverlo a las 6 de la tarde. Y resulta que llegar a las 6, las 7, las 8, las 9 de la noche y ese niño no aparece. ¡Qué angustia! Y resulta que llamas al padre y no contesta. Entonces, previsto esto, claro, desde el punto de vista civil y a nivel de Derecho de niña y de Adolescencia, lo que sería la retención del niño que este caso está en el artículo 390, menciona el padre o la madre que sustraiga o retenga indebidamente a un hijo cuya custodia ha sido otorgada a otro o a un tercero debe ser combinado judicialmente a que lo restituya a la persona que ejerce la custodia y responde por los daños y perjuicios que por su conducta ocasione al hijo debiendo reintegrar todos los gastos que se haya hecho para obtener la restitución del niño o adolescente retenido. Es decir, eh, se trata precisamente como un secuestro. Exactamente, estamos hablando entonces de una medida judicial de restitución y además de ello un pago pecuniario por toda la Exacto, movilización no del aparato de justicia. No implica cárcel, pero sí una multa. Exactamente, desde el punto de vista a nivel civil. Si obviamente ya esto raya al ámbito penal, ya obviamente sería otro motivo entonces aparte. Claro, que me imagino que tendría que ver también con el tiempo transcurrido es, y todas la La gravedad, obviamente, que haya, incluso si hay un traslado. Un traslado, digamos, de forma irregular que lo tuvimos conversando en este par de espacios. Exacto, que, que a nivel legal no debería suceder, Exactamente. porque no tiene el permiso de la otra parte. Exacto. Pero Además, tampoco sabemos cómo se manipulan las cosas. Pero obviamente todo esto está relacionado. claro Porque que sí. bueno, eso lo hemos escuchado en algunos casos que a lo mejor... El padre que no vive diariamente con el hijo no está de acuerdo con la crianza que él se está dando y toma justicia, vamos a decir, entre comillas, por su propia mano. Exactamente, pero para llegar a, a, llegar a ese punto, ponga, uh -huh. pongamos en el, en el supuesto negado de, de, del, del siguiente cuento, por llamarlo así, que el, pa, que el que ese hijo se queje con el papá con el que está compartiendo en ese momento esa visita y le diga, ¿sabes qué? Yo no me encuentro bien con mi mamá, eh, resulta que está haciendo esto, mete eh, cada hombre a la bueno, casa. Y si es adolescente, pues, generalmente van a tener una queja con el papá con el que conviven. Exactamente. Entonces, ¿qué va a pasar? Dice, no, hijo. Tú no regresas a esa casa porque te están haciendo un daño. Tú te quedas conmigo. Exacto. Puede ser que estés tomando, puede ser que estés haciendo una buena acción dentro de la parte emocional por el fin de proteger a tu hijo de esa irregularidad que está ocurriendo en su casa domicilio como tal, pero no es legal exactamente, Así es, no es legal porque para poder hacer esto tienes que acompañarte de los distintos entes de protección un consejo de protección, acudir a ellos con el fin de notificar la situación que está ocurriendo y pedir en este caso una medida de protección a lo cual te avale y no vayas a correr el hecho de que te, está, te vayan a nombrar como un padre secuestrador bueno y es que está muy bien, pero disculpa que te interrumpa porque eh, no es hacer caso omiso de lo que está denunciando el adolescente o el niño o la niña, Ajá. sino es tomando previsiones legales. Exactamente. ¿O puede pasar otro, otro ejemplo que esto obviamente me ha pasado a nivel a nivel digamos del de, ejercicio profesional uh -huh. en el cual un padre resulta que recibe en horas de en horas de la tarde de la de, de un domingo dice la mamá viene y le llega tenga aquí tienes al niño aquí tienes sus cosas yo ya vengo porque no tengo no tengo en este momento tiempo para atenderlo atiéndelo tú Ok, perfecto. Yo como que me quedo acá. Bueno, ok, está bien, lo recibo. Es mi hijo. Claro. Pero resulta que luego viene la madre y lo denuncia falsamente por esta estación. Oye, pero de verdad... Ocurren casos, ver, Aquí está ya ahí diciendo que... Ahí sí. está, ¿ves? viste. Bueno, no, yo no lo pongo en duda, sino que lo que me impresiona es eh, la, lo maquiavélica que puede ser la gente. Y en dado caso, digamos, por lo menos lo pongo en punto de alerta en ese punto. Cuando vean una estación rara como esta irregular, estación irregular... ¿no? vayan y notifiquen en este punto al Consejo de Protección de Derechos de Niños y Adolescentes que, mira, yo me encuentro en esta en la cual yo cumplo un régimen de obligación, la mamá me lo dejó a tal hora, tal momento, si es posible incluso grabarlo, en el momento que haya alguien que lo pueda grabar, que lo está recibiendo que en verdad fue así, para que el momento de, de, de, de, de digamos enfrentar una posible denuncia uh -huh. mira, aquí tengo yo justamente los hechos en los cuales ya hice toda la previsión legal al respecto para protegerme proteína, de una ¿so, qué, virtual, sí, para... de una de una virtual denuncia. Denuncia. Falsa. Es correcto, no, excelente. Ahí tenemos todo. Bueno, para eso son estas cápsulas legales, para que usted se venga apeltrechado y no le vayan a ocurrir es esas sí. cosas vaya viniendo apertrechado, porque si se, se venga, no, no es que se vaya a vengar de la mano. No, no, no, no. <risa> que, que vaya apertrechado a la justicia. Tal cual, <risa> sí. a ti mismo es. <risa> Gracias por la aclaratoria. Exactamente. Bueno, Juan Carlos, quienes quieran conversar contigo, que tengan una situación, ¿cómo te pueden ubicar? Me pueden ubicar a través de las redes sociales por Instagram o por TikTok en la cuenta arroba y también a través de nuestra plataforma en YouTube, nuestro canal en YouTube Sociayhack, en el cual tenemos... El TIC sucesoral, en mi materia obviamente es las sucesiones y las herencias, en lo cual constantemente estamos publicando también estas cápsulas legales en nuestro canal, como también algún otro tema de interés también. Socihack si que termina en C. Allí entonces pueden ubicarlo. Muchísimas gracias, Juan Carlos, y bueno, atentos, que nos queda todavía un punto. Nos queda la, obli la obligación de manutención. Esta la más álgida, la manutención. Es la más álgida, pero te voy a decir, te puedo adelantar, es una de las más abandonadas. Aquí no he visto muchos procedimientos de esto. No, y además, si viene hablando del mes de la mujer, a veces nos pasamos de empoderadas. y dices, Yo puedo sola con mi hijo. Uh -huh. De eso vamos a hablar. En la próxima casa. Pero bueno, nos toca despedirnos y lo hacemos a nombres Jaime Estares en la dirección general de la estación, en la gerencia de producción Catering Manzano, en la producción hoy tuve a Yay Pacheco Coba, que esta vez no me la salte en los controles Gregorio González y quienes habló como cada tarde, de lunes a viernes y de 3 a 4 de la tarde, Verónica Oliveros. Nos escuchamos y nos vemos mañana.